Buenas, buenas estimados, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en el tercer episodio de Fallout, en el juego del recuerdo Habíamos terminado en el último episodio el Junk Town, que sería el, la base de donde estamos saliendo en este momento el, La ciudad en realidad, eh, como pueden ver era un pueblo eh, puta, donde podíamos hacer negocio, había un casino ya. Y ahora nos vamos a dirigir a hacer otra misión más Vamos a volver, vamos a volver a Arenas Sombrías, ¿se acuerdan de Arenas Sombrías? Esa ciudad que vía de la naturaleza y de plantar y todo ese tipo de cuestiones, plantar maíz, ¿ya? Entonces los vamos a ir a ayudar en este momento porque algo les pasa, algo está pasando acá eh, y hay que hacer todas las misiones en realidad para que podamos seguir ganando experiencia. Arenas Sombrías. Este famoso pueblo donde tenían los, ¿cómo se llama? Las vacas de dos cabezas. Ellos vivían de la siembra. Y había un alcalde o algo así que se llamaba Aradech. Vamos a hablar con el compadre de la entrada, que nos dice algo. Gracias a, a Dharma que regresaste. Dharma debe ser su dios. Mi novia Tandy, hija de Aradech, ha sido cap captada. Captada, dice. Creemos que los piratas la tienen presa. ¿En dónde están los piratas? Están al sudeste, date prisa, por favor. No me imagino lo que le están haciendo. De acuerdo, yo iré por ella. Perfecto. Vamos a tener que ir a salvar a Tandy, a la hija de Aradeche, Y la novia de, de este compadre. Está guay que... Eh, este pilar de la, es la pieza clave de la historia de Arenas Sombrías. Cuenta la historia que inspira a la gente esperanza y paz. Muy bien, hace falta uno de esos, Casio Vamos a hablar con Aradetsch para que también nos llore la carta de que le robaron a su hija ¿Ha intentado salvarla? De acuerdo, ¿quién puede habérsela llevado? Seth clans De acuerdo, lo comprobaré. Please, Seth. Raiders ok, vamos a hablar con Seth. Eh, ya, ¿y qué me pasó este weón? Algo me pasó. Bueno, no dice que me pasó De haber sido plata Tengo muchas cosas para vender Pero bueno, da igual eh, ¿Cómo estamos de salud? Ah, hay una cosa que vamos a hacer antes eh, Yo en mi inventario Tengo A ver no, no tengo acá. Creo que las tiene Ian. A ver este compadre. Vamos a ver si las tiene Ticho. A ver. No, él no las tiene. Las tiene Ian, que está escondido acá. Eh, Ian tiene... Ven para acá, bo. Esto que necesito acá. Una nomás. Ya. Necesito sacarle una, una cola de escorpión. Para que este compadre me cree un antídoto. Que algo que se me haya olvidado... Hablar con él. ¿En qué puedo ayudarte? Tengo una muestra de veneno de escorpión. De escorpión rat. ¿Puedes hacer algo con ella? Enséñame la, la bolsita. Si puedo hacer algo con esto. Ya, perfecto. Toma, aquí tienes una muestra gratis. Al parecer funciona bien con los. con las picoduras de escorpión en Rat. Pero es más efectivo como antídoto en general y tratamiento para el veneno. Ya bueno. Lo que vamos a hacer, vamos a ir donde este compadre. Fíjense acá abajo, ahí. Yo le voy a, a dar algo a este weón. Porque dice, hola. Lo siento, pero no me siento muy bien ahora. Por favor, si sabes alguna manera de luchar contra los escorpiones Rats, habla con mi hermano Seth. Ya, pero lo que pasa es que yo le voy a aplicar el medicamento que me habían pasado. Que me hizo este compadre y lo vamos a usar en el viejo. Que está tirado en el suelo. Consigues 400 puntos de experiencia por curar a Jarvis del envenenamiento. Muchas gracias por ayudarme. Me llamo Jarvis y soy el hermano pequeño de Seth. Por favor, si necesitas saber algo, dímelo. Eh, pues, ¿Algo más de tu hermano? Cuéntame algo más de la ciudad. Solamente echarle la gracia. Sí, la verdad es que nada. Vámonos. Entonces lo que vamos a hacer ahora... Va a salir a salvar a la a la hija de Aradech Y a la novia de este compadre, Este weón, ¿cómo se llama? Se llama Seth. la novia de Seth y hija de Aradech. Estoy planeando el rescate. Más encima me apura el weón. Vamos. Lo primero que vamos a hacer va a ser equipar, ¿no? ¿O no? Bueno, nos vamos a quedar después. Vamos a ir a donde están los piratas, que son los que raptaron a Andy y Tandy. Ya, está es la entrada de los piratas. Base. Ya, estamos de noche. Aprovechemos de entrar. Vamos a entrar escondidos por la parte trasera, que es más fácil. De acá nos vamos a equipar, yo creo. vamos a equipar con un rifle, a ver. Este aquí es un rifle semiautomático, ya perfecto. Soy bueno con el rifle. Y algo más. La pistola SFL de 10. Oh, un tipo duro, eh. Sí, un tipo duro. Vamos a cachar qué onda. y ahora se ponen a pelear entonces ya que se ponen tan rudos yo los voy a matar al tiro vamos a pegar una ráfaga ¿cachai? así simple y así van a durar todos los demás Tengo que hacer la corta porque esto pone... Eh, matan a la, a la hija de araech de repente. Entonces... Me tengo que adelantar a todos los, los sucesos. A ver si lo puedo disparar. No. Oh ah yeah, ya, me voy a poner ahí. De hecho voy a bajar. Ya. Yeah. Ya tengo un nivel como necesario para pelear con todos estos payasos, así que no, no creo que tenga problema. Y como pueden ver, mis amigos también. Mira, como la eliminé, espectacular. Vamos a poner acá en la puerta para que nadie se la vaya a ocurrir matar a la mina. Vamos a ocupar el rifle. Eh. a pegar en la cabeza este weón. Los ojos Ya, perfecto Ahora hay que matar al líder que está allá arriba Empezaron a arrancar Yo lo voy a dar al líder Y ahí está mi perrito de Listo, ya murió Vamos a seguir matando eh, Igual los, los debería matar a todos Vamos a matarlo a todos nomás Esas minas no sirven para nada weón. Son esclavas que tienen estos weones ahí Yo me voy a ir a poner acá Porque me los voy a empezar a matar uno por uno Bueno, mi amigo se fue a dar la vuelta ya, a la vuelta de la manzana, porque tengo la la entrada bloqueada, yo me voy a encargar oh, oh, de todo esto, gallo. Uno por uno. A pura ráfaga me lo voy a echar. Perfecto. Me preocupa que vayan a matar a mi amigo, weón. Que están solo allá. Veí el perro va solo, weón. Bueno, ahí vayan a ayudarlo. Ya, bien Cacha Ian disparando por la ventana Muy bien, muy bien Aplausos, compadre A este le voy a pegar un escopetazo Con el rifle Se lo vamos a pegar en la cabeza, de hecho Ya Mi perro es muy rudo Ahora, ahí en los ojos el rifle que penca, weón. Wow. Muy bien. Voy a traer, ya. Listo. Ya podemos seguir matando los, el resto de los weones que quedan. Puedo pasar, así que tengo que esperar que Jan se mueva. Vamos a seguir buscando acá. Perfecto, vamos todo en camino a matar a estos otros dos que quedan acá. Se está escapando esa calle. yo también voy a tratar de pillarla. No quiero que se me escape No, ya se escapó Veamos si le podemos achuntar No va a escapar Estoy vivo, a ver, vamos a ver si te pego unos lobos ¡Qué buen tiro, compadre! ¡Qué buen tiro! Excelente, Se sacado la pelea, estamos listos. Lo que yo voy a hacer va a ser sacarle la armadura o revisar lo que tienen estos compadres. De he hecho, muchas balas, todo lo que pueda hallar de armadura, lo vamos a sacar cosas para vender también. Esta pistola se las vamos a ir pasando a, lo, a mi. Compañeros, porque... Porque ellos me sirven de burro, weón, ¿cachai? Ellos pueden llevar mis cosas Al menos las cosas pesadas Así que, le, en este caso, le voy a pasar, voy a pasar todo nomás, weón sí. ah. este compadre ocupa escopeta y Le vamos a pasar cartuchos de escopeta Esta, weón, no sirve para nada, después lo vamos a vender la armadura. De eh, bueno ocupa escopeta. Esta es porquería. Y después cuando llegue a un lugar donde... Donde pueda vender, se, la, se las quito. Lo mismo con Jen. Voy a pasar algunas armas, más que todo las balas y todo ese tipo de cuestiones, Estas ¿eh? pistolas, esta otra pistola que eran de, de, de guismo. Yo no ocupo esas pistolas. No. Vamos a inspeccionar que otras cosas más tenían los demás cadáveres. Ya vamos a ir a le, le, eh, liberar a la, a la hija de. de A ver, investiguemos que hay acá, bueno. a ver. Nada. Nada. Tienen nada, weón. Bueno. A ver por acá. Nada no, tampoco. Ya los cuerpos, veamos que tienen los cuerpos. Algo de dinero. Balas que me interesan, armas para vender, todo este tipo de cosas que son para vender. Pastillas para quedar acelerado. La armadura. Balas, muy importante las balas. Otra pistola y otra armadura. Ya vemos esta. Más pastillas, más plata. Eh, más armadura, no sé estaré ya casi en el límite. Todavía tengo que revisar el cuerpo del jefe. Estos buenos tienen puras weas, ¿cachai? O sea, lo que le podría sacar es más que todo la plata. Porque man, ya ya después igual me voy a ser rico, weón, vendiendo la... Las, ¿Cómo se llama la armadura de estos weones Veamos que hay acá Ya, eso no sirve para nada A ver en este estante... Uh, balas de escopeta Y balas de pistola A ver esta minita Esta tira acá Más plata son bien pobres estos ladrones ¿eh? y balas el líder que está acá, este weón ya. lo bueno de este weón tiene que tiene esta, tiene esta armadura pero weón, ni un brillo su armadura ya, entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser liberar a la hija de Aradetch no eres capaz de forjar la cerradura Vamos a ir intentando. Abre la puerta, gana 25 puntos de experiencia. Salgamos de aquí. Ya, vámonos. Vámonos nomás porque no hay nada más que ver acá. El tiempo corre y tenemos que encontrar el chip de agua, que es lo importante. Ya, entonces nos vamos a ir a Arenas Sombrías. Vamos a volver acá. Nos a sacar las armas para que puta no les dé miedo. Ahí está la mina. Salvada. Sana y salva. Todo el pueblo te está agradecido por destruir a los escorpiones rats. Gracias. ¿En qué te puedo ayudar? Quiero información sobre este lugar. Es todo gracias. La mina. Si hay algo que puedo hacer por ti, dímelo ¿Qué tal algunas preguntas más? ¿Qué te parece tú y yo? Bueno, ya sabes, ¿nos juntamos? No, eso es todo, gracias ya, ¿Qué tal algunas preguntas sure, más? Here, so ¿Qué pasa so, por aquí ¿Qué te parece el resto? Eh, bueno, eso es todo A ver. Te han llegado rumores del sur A ver, y para cambiar esta mía no tiene nada ¿Por qué me podría cambiar eso? A ver Te cambio unas pastillas por eso A ver Una Ya, no estoy en ahí, ofreciendo. Bueno, eso es todo. Gracias por tu tiempo. Ya, hasta luego. Bueno, vamos a ver si este otro compadre de Araech nos da alguna recompensa por haber salvado a su hija. Pues bueno, ¿Plata? Bueno, en realidad plata ¿cuánta tengo? 3440. Gracias, ¿puedo hacerte algunas preguntas más? Gracias Ya, ¿y qué me dio? 3440, 3940 500, 500 de chapa me da 500 de chapas por salvar a su hija. Ya, vámonos de acá. Subimos un poco más de level, algo que nos había faltado. Nos vamos a equipar. Yo me voy a poner mi super rifle. Que no pega tan bien. Y la pistola esta. Vamos. Entonces nuestra aventura sigue directamente desde arena sombría hacia abajo. Derechito hacia abajo. Siempre derecho por el, el... yermo. Hasta que nos encontremos con el primer pueblo que podamos. Esa música estilo... Eh, Another World. Y aquí hay un pueblo, miren. Ya, aquí estamos en... Si salimos para que nos dé el nombre, se van a dar cuenta que estamos en la necrópolis. La necrópolis es una ciudad que está habitada por puros mutantes, por puros negros, por así decirlo. Está dividida en tres partes. Los necrófagos, muertos vivientes o personas que están infectadas, ¿cachai? por la. por el. ¿Cómo se llama? por la radiación. Y muchos que han sido tratados de ser convertidos por los. por los mutantes. Lo que pasa es que hay una plaga de mutantes que está tratando de convertir a la gente en necrófagos y cosas Entonces. este pueblo está totalmente editado por ello. Bueno, aquí para poder avanzar. Creo que por acá está la entrada dentro de este motel. Vamos a cachar qué onda. O creo que. Ah, no, ahí está, allá está, espérate. Igual tenemos que tener cuidado con los necrófagos, son es medio agresivos, No hay que acercarse mucho. Lo que vamos a hacer nosotros, vamos a hacer bajar acá. Ya aquí ya estamos abajo. Hmm, podemos ir allá a pelear con esa rata, pero también podemos venir para acá y avanzar. No me interesa encontrar armas de plasma o cosas así, sé que hay algunas armas de plasma botadas por algunos lados. Pero por ahora voy a, voy a avanzar. ¿Qué es lo que pasa? Que me voy a encontrar con una tribu de necrófagos. Este lugar no me, pone, no me pone los pelos de punta. Espera, no dispares. Perfecto, no dispararé, voy a hablar contigo. Gracias por no disparar. Enseguida, ¿puedo ayudarte en algo? Sí, ando buscando agua. Claro, ¿quién eres? Soy el líder de una gente sencilla que abandonó la superficie por culpa de los demás. ¿Quién, nos, quién te obligó a vivir aquí abajo? La superficie de Necrópolis, así como el agua, están controladas por Seth y sus demonios. Somos un grupo más pacífico, que sagrada a Seth. ¿Y quién es Seth? Set es un demonio como nosotros, pero ha acumulado mucho poder en el mundo exterior. Es un ceporro. No sé Parece mucho más interesante que vosotros. ¿Por qué os deja sobrevivir aquí? No dice nada de eso, pero Seth tiene miedo a. Tiene miedo no contar con gente suficiente para defender necrópolis, si se diera el caso. Así que nos da el agua que necesitamos. Allá, ¿de dónde sale el agua? Necesito el agua para mi gente. ¿Y si sabe dónde puedo sacar? Dímelo. Ahora, Now estoy buscando un chip de agua para darle a mi gente el agua que necesita. ¿Sabe dónde puedo encontrar uno? Ya, eso. Eh, desde que nuestra bomba de agua se rompió, hemos estado sacando el agua de un lugar subterráneo. He oído que usamos un ordenador para purificar el agua. ¿Y dónde está eso? El almacén de agua está al norte. Para llegar tendrás que ir por la alcantarilla. Ah, gracias. ¿No estarás pensando en quitarnos nuestro chip de agua? Eh, no, no, nunca haría nada semejante. Solo voy a ver cómo funciona. Por supuesto, mi gente necesita el chip de agua para sobrevivir. ¿Por qué? ¿Por qué? Si nos quita el chip de agua, moriremos todos. Al tener la bomba de agua rota, la necesitamos para sobrevivir. No me importa ni tú ni tu gente. Ya no. ¿Sería posible arreglar vuestra bomba de agua? Puede ser difícil. Las piezas necesarias para arreglarlo, la bomba, se perdieron en la alcantarilla bajo el almacén del agua. ¿Y por qué es tan difícil? La alcantarilla es tan llena de monstruos y ninguno de los hombres que he, que he mandado para recuperarla ha vuelto. ¿Querés ir a recuperar las piezas para poder arreglar la bomba de agua? Parece demasiado problemático, creo que me limitaré a hallarme el chip de agua. Eh, sí. Puesto que soy demasiado incompetentes, para hacerlo vosotros mismos tendré que echaros una mano. Va a decir que sí, ¿para qué ofender? Gracias. Cuando encuentres las piezas, vuelve. Es posible que entonces pueda ayudarte mucho más. Es lo más probable que me dé experiencia. Vale, entonces seguiré mi camino. Igual buena onda. Entonces lo que vamos a hacer acá eh, puta, a ver, ¿qué había por acá? No me acuerdo. Hmm, creo que hay una escopeta, un rifle, no sé. A ver, lo que vamos a hacer va a ser. Ir directo a buscar ese chip de agua. Creo que hay que avanzar mucho hacia el norte. Tratar de no encontrarnos con set. Vamos a subir acá mm. Ya, pues, weón, sube ¿Será porque está este ahuevanado del ticho encima? Puta, a ver, córrete, pues, payaso, eh Yo quiero subir por ahí Ahí estamos Puta, no sé si sea acá Vamos a tratar de salir a la calle Ya, perfecto, salimos a la calle ¿Dónde estamos? Bueno? Ah, perfecto, ahí hay un... Ya, aquí están los, los famosos... Puta, estás viendo a Larry Estos son como unos mutantes Ya, estos mutantes hay que matar le vamos a empezar a dar y no consejo. Hay que matarlo rapidito. se Ese lo puse pero con tuti. Como tan bueno. Vamos a ver qué tiene. No tiene nada. Hmm. Ya, aquí abajo está el chip de agua. Vamos a bajar a buscarlo. Y ahora hay que ir a buscar el chip de agua para ver dónde está. Puta la wea, aquí ratones. Ya vamos a tener que empezar a matar ratas para poder avanzar. Hay ratas topo y todo ese tipo de cosas. va a pegar una ráfaga este. Qué hermoso. Vamos a recargar y vamos a terminar el turno. Ya, ¿Quién quiere pelear? Otra rata. Vamos. Y allá está el chip de agua, perfecto. O sea, no es el chip de agua, es lo que arregla la máquina de agua para poder. Eh, bajar a buscar otra máquina, de ahí los voy a explicar. Ya, avancen, avance. Una ráfaga. Toma, rata. Vamos. Take. Ahí está, Ian disparando, peleando con una rata topo. Bro mutante al bondi que ahí peleando con Tutti... mientras yo voy a recoger esto ya. Ya, esta basura eh. Máxima, máxima de capacidad de peso, weón, la weá. Voy, voy a tener que pasarle cosas a Ticho. ¿Qué le podemos pasar? Pasémosle esta. No, la comida se la vamos a dar al Bondita. A ver, le vamos a pasar todos estos cuchillos que no me sirven de nada. Estas porquerías. Después va de a llegar el momento que me voy a tener que dar la lata. Ay, la, para la de escopeta, yo no ocupo escopeta. La lata de tener que vender todo, Ahí nos vamos a dar un tiempito para poder vender. Por ahora... Haciendo espacio nomás. Vamos. Ya, tenemos la basura en la mano. Y... Ahora viene una parte importante en el juego. Vamos a tener que luchar con Tuti. Vámonle. Ya, aquí de todas maneras vamos a salvar... Acá. Sí. Vamos a guardar esta partida y. Mmm, Seguimos sí, a tirar con Tuti. a ¿no? Ah, quiere pelear, ¿cierto? Peleamos un poco. Lo único que sé es que me va a acercar todo a ti, compadre. Y te voy a pegar unos balazos que, weón... Hasta que me aburra. No, pues, weón Ian, ¿a quién le estáis dando? ¡Puta qué imbécil Ian, weón! Le, le, le pegó a mi perrito, weón. ¡Imbécil de nuevo! ¡Puta el weón! No, no, ¿sabes qué? Tengo que de alguna manera eh, sanar al perro, weón. Y ahí lo sané. Puta, ¿y puedo morir yo, pues po, weón? Por salvar al perro, no wey, pues weón. la wea, mira... Mira lo que tengo de... No tengo una wea de esas que te llena con, por completo Puta, todo por culpa de Ian y su tontera, weón. ya... Vale... voy a tener que aplicar la wea nomás ¿Cuánto me va a recuperar? Weón, voy a morir... Cague... Puta, la wea, todo por culpa de Ian... Maldito... Ya, menos mal que salvamos. Puta el weón tonto ese weón. Mono tonto weón, ya. Vamos a poner acá. No quiero problemas con los demás. Voy a enfrentar solo. No, weón, para estar pasando malos ratos con esos, estos weones. Ah, qué weón más tonto ese weón. Ya o sea, me la puedo. Bueno, no sé por qué me tienen que matar a, van a matar el a, a, a Ticho. Bueno, no va a arreglar al otro mono. Mira otro buen amplio el Todo ah, lo hacemos compadre. Muy bien. Ya, ahora me voy a ir a poner acá. No, no pero antes... Vamos a poner por acá. Ya, se fueron a meter los huevones metidos. No, no quiero que se metan y que los maten, huevón. Ya viene un weón con lanzallamas. Ese weón nos puede matar. Excelente. Eso es lo bueno de pegar la ráfaga encima, weón. Y aquí en este otro weón. Puta la weón. Se han echar al perro, se han achar a todo. Veamos qué pasa. No, voy a pegar una ráfaga Voy a disparar normal Ya lo maté Ya, ¿qué hace weón que se está arrancando? Que espero que... ¿Quién lo va siguiendo, weón? Ahora estos se devolvieron Ya, ¿y ahora qué hago yo? A ver... ¿Y le puedo disparar? Sí, le puedo disparar. Lo voy a matar de a poco. ¿A quién? Puta, este otro weón se fue a pelear allá, lo van a ya que los mate. Me preocupa el perro, weón. Además que el perro igual se gana una ráfaga. Bien por el perrito. Ya, yo le voy a poner uno a este weón bueno en el ojo. no muere la wea. Bueno, al, al parecer se le acabaron la arma. Y es todo mío, este compadre. Pero como tan duro, weón. Cacha todas las balas que le, le, le he puesto. Ah, me quería robar el frag. Ah, me lo quito. Ya, pero está bien. Ya se acabó el combate Subí a nivel, excelente A ver, veamos Aprendizaje rápido Ataque extra mmm... carrera silenciosa Comedor de serpiente Daño extra a ver, ¿sí? ¿Dónde el daño extra? No, pero es cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo, claro Enemigo amistoso Guardabosque A ver, ¿qué más tenemos acá? Guía, el lanzador Movimiento extra podría ser el bonus de movimiento Obtiene dos Libre en cada turno. Que solo pueden usarse para movimiento. Pueden verte dos hexágonos más. No sé qué tanto el movimiento. Ya, mula me gusta porque puedo llegar a estas cosas. Resistencia a la radiación. Secuencia interior. Sobreviviente. Sobreviviente que es? A ver, se ve como Rambo. Eres un maestro en el exterior. Eh, habilidad de sobrevivir en entornos hostiles. Relación con sobreviviente, no. misión nocturna. Me tinca la mula. Mm. Ya, la vamos a dejar en mula para poder llevar más cosas, weón. Ya, aprendizaje, rápido y mula. Ya, y los puntos. Eh, ¿Qué tal la. Ya, no. Armas pequeñas, weón. lo vamos a dejar en 200. Ya es el máximo. Y después vendrían las armas de energía. Armas grandes, compadre. Metralleta, lanzagüete, lanzallamas. Eh, aunque las de energía me rincan. Sí, de energía todo el rato. Sí, porque después de las armas de energía, weón. Voy a agarrar una de es, esa... Esa, ¿cómo se llama? La... Voy a agarrar una ametralladora Que tengo que sí o sí tenerla. A ver qué onda. Que no me lo puedo llevar. Ahí sí. Ya, y eso es todo lo que tenía este weón. Yo sé que por acá había un una. A ver, déjenme ver por acá. Ahí está. Ahí hay un arma de bota. Un arma de plasma. Pistola de plasma. Y creo que. Puta, yo sé que uno de estos tiene que tener un rifle, weón. Puede que sea este Puta, tienen puro lanzallamas Yo tenía entendido que había uno Con un, con un rifle, mira, teles telescópica Por acá, a ver, no, tampoco Si no, después lo compro Este one tampoco La otra es que esté guardado En uno de los armarios Yo tenía este, a ver Nada Y acá adentro, a ver Ahí va, ahí, en apuro investigar, a ver. No hay nada acá. Nada. Puta, pero tengo bate. Veamos que hay en lo, los estantes, en la estantería de acá. A ver, creo que hay otra acá. Vamos a revisar aquí antes. Revisar todo. Antes de seguir avanzando, digo yo. Ya, otro rifle. Igual lo vamos a sacar. Bueno, tener armas. No sé por qué no la puedo hallar. Ahí, sí. Y en esta otra... Mira, muchas balas, weón. Muy bien. Ya está. Un, unos cohetes. Ya todas estas cosas después van a servir para poder venderlas, compadre. Voy a hacer mucha plata con esto. Ya. Y esta máquina que está acá... Esta sería la máquina para poder... Reparar. Entonces vamos a, de nuestro inventario vamos a tomar eh, esta basura que está acá. Vale. Y vamos a reparar la máquina. Usar en... Te cuesta arreglar estas piezas. Ya, esto que está... Eh, una pieza. Vamos a ver qué pasa. Ganas mil puntos de experiencia por arreglar la bomba. Listo, ya la arreglé. Perfecto, tenemos la bomba arreglada. La bomba de agua ¿Ves la bomba de agua? Ya. y si nosotros seguimos hacia acá abajo Por este mismo sector Vamos a llegar acá Vamos a hablar con ese porque... Capaz que nos ataque No quiero, no quiero hablar con él Puta Ian, ya se movió ese mono, weón. ¿Ves para acá? A ver, le voy a decir voy a decir que se mantenga bien lejos mío Porque me molesta que estén cerca a ver. Ya, Yo creo que te mantenga muy lejos, mío. ¿no? Cambiar la formación a una distancia de largo alcance. Gracias. Lo mismo, hoy, Ándate a la cresta. Mantén una distancia de largo alcance. Ya. a Acabar. Bueno, igual yo les puedo decir que se queden parados en alguna parte para que no me molesten. Pero los voy a ir igual. Nunca está de más llevar a estos payasos que de cierta manera más adelante bueno, igual eh, hay que protegerlos. Bueno. Y ahí tenemos más gente. Vamos a armarnos porque esos bueno, se ven muy hostiles. Al menos para mí se ven como gente muy rara. No sé cuál de los dos rifles de 8 a 16 de 8 a 20. Rifles de, de desplazamiento. ¿eh? Este es mucho mejor. El de asalto, weón, puta, no, de 8-16. Ya, vale. Vamos a ocupar el otro. Y le vamos a pegar uno en ni paso a estos compadres, pues, weón. Si el perro no se quita de encima. Ya. Ya, muy bien. Eso, pégale a mi perro Ahí murió El que reluce fue golpeado Pierde 10 puntos de salud. ¿Qué tienen estos buenos dentro? A ver, el combate Pero bueno, no tienen nada Vamos avanzando no miren llegamos como a un antiguo a un antiguo refugio weón. un refugio viejo abandonado ya vamos al ascensor en el ascensor vamos a bajar al, al último piso abajo al 3 lo más profundo Bueno, dios, vamos a revisar los locos. Vamos a hacer una cosa primero. Vamos a echarnos estos weones. Sabéis que el arma es muy penca esa, bueno, no sé si... Hmm. Mira, Ian. Ellos me quieren pegar. El momento ideal para ocupar la, la arma de ráfaga. Con esa weá, puta, me lo echaría al tiro. Ahí viene mi perrito albóndiga Y este weón que lo más probable dispara y se lo he hecho. Ya, yo voy a cambiar de arma. Vamos a ocupar la... Me gusta la de ráfaga. Para poder salir al tiro del cacho, que no weones. bueno Porque me gusta matarlos rápido, weón. Bueno. Eh... No, no puedo ir para allá, me quedo en punto. Ya Cárguense los demás Mientras me golpean No son tan fuertes, eh Muérete Toma, weón. Bueno. El siguiente lo que quiera que lo despedase, que se ponga en la fila. Perfecto. Estamos. Ya, vamos a revisar qué tiene este cadáver acá. Nada. acá. Ya, aquí Una computadora. Ganan mil puntos de experiencia por obtener un chip de agua. Perfecto, tenemos el chip de agua. Nos podemos ir rápidamente a nuestro refugio 13. A salvar a nuestra gente. Vamos a revisar que hay acaso, sí. Vamos a echar un vistazo a ver si encontramos algo bueno. Nada. No encontramos ni una agua acá porque es un refugio abandonado. Nada, no, aquí no hay nada. No vale la pena que se acabe bueno. Ni, no lo no, no sé, va. Ya, vámonos. Puta, ¿por qué fui el nivel 2, weón. No se voy a poner a pelear el otro payaso, el... ...Psycho Ticho. Ya, vámonos. Antes, eso sí, antes de irnos, voy a ir a hablar con el... Con ese zombie que estaba bajo tierra, que era como un cadáver que no quiso pelear conmigo, que se portó muy bien y él fue el que nos no dio el dato de venir para acá. Voy a ir a hablar con él antes de irme. No, eh, ¿Cómo salimos de acá? acá a caer. El que no he encontrado el rifle que me gusta tanto A ver, acá está la baja. Voy a ir al tiro a con él Ay, que onda un ratón A ver, un ratón matarlo con ráfaga no, no vale la pena Ya, vamos a... ¿Dónde era el show? Ayer... Ah, no, ahí fui a buscar el chip de agua Aquí está lleno de ratones, po weón. Puta. Hmm. No me acuerdo dónde era. Ah, ya me acordé. No, nos vamos a ahorrar toda esta pelea con esta rata que de verdad ya prácticamente no tenía experiencia y creo que ya me acordé dónde era era por acá por acá está la baja o no? a ver me salí corriendo rapidito por acá, a ver, acá en este, ahí está y ahí era, vamos hay que ser por unos zombis acá, man. pero pico, si esos bueno no hacen nada Como buena onda Mientras no los wey, no hay drama ya, Vamos a ir a hablar con este compadre, güey Una de esas nos da puntos de experiencia Este lugar me pone los pelos de punta, dice. Yo creo que cualquiera estar ahí en la alcantarilla se los pone de punta. Y aquí están estos weones, po. Ni siquiera fuimos a hablar con Seth, weón, Fuimos directo a los malos. Aquí está este compadre. Gracias por arreglar la bomba de agua. Y espero que todo vaya bien con tu gente cuando vuelvas. Con lo que has encontrado. Gracias por tu ayuda. Adiós. Eh, no me dio nada de experiencia. Tal vez tenga que hablar con Seth, Marco. Mar Adelante. Pero bueno, larguémonos de acá. Set eh, está como... Está acá mismo, pero después lo voy a mirar... A ver, ¿cachai? Igual... Me queda como poco tiempo para... Para ir a, ir a salvar a mi gente, por... Ya vamos a salir de acá. Vámonos corriendo rapidito. Bueno, set de todas maneras para tenerlo en el mapa. Está por este lado, weón. Bueno. A ver, ¿cómo llegamos allá, weón? Bueno? Creo que está una más abajo de acá, weón. Bueno. No, si está una más abajo. Estoy seguro. Va a tenerlo marcado en el mapa después y podemos hablar con él, o hablamos vamos a ver con él al tiro y nos vamos. A ver, no, aquí parece que se acaba el mapa. Si, sí. Sí, aquí salimos y si queremos volver a entrar. Ah, no, ahí está la sala. Po. Vamos a hablar con él. Si, sí, para no volver más a esta wea, Vamos a abrir la puerta y vamos a ir a hablar con él. Ya, este payaso que está acá, que es como el líder de los de los de lo... necrófagos, weón. Ese weón que está ahí. Vamos a hablar con él. Soy el portador de la muerte, arrodite y suplica, misericordia. Soy un mensajero de muerte, arraídite y suplica, misericordia. Estoy aquí para ver al jefe, ¿eres tú? Wow, un acné golpeando ya. ¿Eres tú el jefe? Shadow. If that's the lot, remove yourself. Mm, estoy aquí para recoger la prima por unos mutantes Gracias, creo que me voy yendo Sería más rápido quitarte a ti del medio A ver, veamos la prima y los mutantes Follow Garrett to gratitude, then walk another path. Sigue a Garrett hacia la gratitud, luego vete por otro camino Ese debe ser Garrett ¿Y si es una trampa esta wea, weón? Puta Tendría que matarlo a todos estos weones ¿Por qué me que una trampa, weón? A ver, vamos a cachar A ver, vamos, de tal manera, vamos a guardar partida. Ya. No quiero arriesgarme nada y a perder tiempo, veo, sobra. Vamos Veamos qué pasa. Y ahora hablo con Garrett. Ha obtenido una bengala, una botella de Coca-Cola o oh, nuca cola 50 pesos y Carrette ignora. Y eso es todo, weón. A ver. ¿Y qué más dice Seth? Now is bad. Walk. ¿Qué tal si te piso la cara? Lo cojo. Ahora es mal camino. Eh, ya, chao, lo cojo. Chao, no quiero nada más con este, weón. ¿De qué me sirve matarlo? No me da ni experiencia. No le vale la pena tampoco leer con estos weones. Bueno. Vámonos. Entonces nos vamos a ir al refugio 13, a nuestro refugio. Vamos a volver. El agua se está acabando, por favor, apúrate en llegar al refugio 13. Necesitamos urgentemente el chip bueno, Voy en camino, compadre Voy lo más rápido que puedo pasar para salvar a mi gente Ya vamos llegando, vamos llegando Llegamos Lo okay, que sí, me voy a ir al piso 2, a los aposentos. Porque aquí en el piso 2 voy a hablar con los, con los chiquillos y les voy a decir que me esperen un poco. Eh, gracias por tu ayuda. Acabar. Y vos también. Ahora voy a irte. Los voy a dejar acá abajo, estos payasos. Y voy a hablar con una minita muy rica que está acá. Una pelirroja hermosa. Creo que tengo que hablar con ella, no sé. Mira la que, que correcta está. Hola Cobelí. ¿Ya encontré el chip de agua? Aún no, no he tenido mucha suerte. No he traído suerte, pero sé que lo encontraré. Se intenta confiar en ti sé que ahora todo es posible. Ya no es ella. Puede o sea, que sea esta. También está correctísima. Ah, es que es, que es tarde, cachay. Eh, vamos a pasar al día, hasta las dos el día. A ver, este weón, a ver qué me dice esta minita ahora. Eh, no, no he tenido tiempo ya. A ver, calma, vamos a hablar con el... En el piso 3. Ya acá están los suministros de agua, por si acaso. Vamos a hacer una pequeña cosa acá. ¿Dónde está Lola? Vamos a hablar. Aparte el arma ahora mismo. Puta la wea. Te me olvidé sacármela. Me alegra volver a verte. Hay algo que te pueda hacer por ti. ¿Qué haces? Estoy encargado de la seguridad y del cumplimiento de la ley en el refugio. Por si no lo sabes, el refugio no funciona tan bien si no fuera por mí. Parece importante. Lo es. Si es justo el cumplimiento de las leyes. El refugio sería pronto un lugar sin ley Sin reglas Eso pondría en peligro la seguridad de todos nosotros Ahora que he estado en el exterior ¿Hay alguna ley que se me aplique específicamente a mí? Bueno, aunque el mundo exterior se necesite en armas al el favor de no enseñársela De modo amenazador Aquí lo único que se me ocurre Gracias Ya, bueno A ver qué me dice ella Ya, ya hablé con ella Que es la que cuida A ver este. Hola Coeli, hola, ¿cómo te va? No me siento muy bien. Alguien me golpeó de la cabeza con un enorme palo. Fui al médico, pero todavía me duele la cabeza. Espero que alguien coja al cabrón que me golpeó. ¿Y por qué lo ha hecho? Pues me atacaron una noche, que estuve aquí hasta muy tarde. Normalmente me voy a casa a las 8. O así. Pero aquella noche me quedé hasta tarde porque alguien había... Porque alguien había robado agua y tenía que comprobar la existencia. Lo siguiente que recuerdo es que me desperté en el laboratorio con un gran chichón en la cabeza. Las cosas se están yendo de las manos por aquí. Pronto alguien va a morir por un poco de agua y, y no sé qué podemos hacer. Sé lo que puedo hacer. Lo que pasa es que anda un weón robando agua, ¿cachai? Ahora lo que voy a hacer... Va a ser hablar con la minita que me gusta a mí, la peli roja que está acá. Ella que está muy bo bonita. Hola, Coeli. Ya encontré el chip de agua. Eh, no he tenido suerte. No, Aún no. Sigue intentándolo. Confío en ti. Puta, parece que ella no era? Bueno, a ver. Parece que acá había otra peli roja. Me no acuerdo que era una peli roja la que me contaba la historia. ¿Ella? No. Está. Hola, ¿cómo te va? Bastante bien. Bien, me alegro. Mm. Qué raro. A ver, hablemos con la morena. Veamos que onda ahora que es de día, ¿eh? puede que no responda algo. Nada. Acá. Nada. Hola Coeli, hola Lil, ¿cómo van las cosas? Ah, ella, no muy bien Desde el otro día me robaron una de mis inflaciones de agua Las cosas han ido peor Todo el mundo se está asustando y nadie sabe qué hacer Qué mal, espero que todo se arregle Echaré un vistazo y veré lo que puedo hacer Gracias, espero de verdad que llegue al fondo del asunto Date prisa y encuentra otro chip de agua Toda esta locura no hubiera tenido lugar si hubiéramos tenido el chip de funcionando Ya no sabe nada que tengo el chip en mi bolsillo ya, pero entonces, lo que vamos a hacer ahora Va a ser ir a agarrar al flighty Que se anda robando el agua Boba. Y de acá Lo primero que voy a hacer Eso sí Ah no, voy a quedar por acá En mi inventario Voy a armar Voy a poner Mi super weapon Mi super escopeta y voy a poner que sean las 12 de la noche. Eso sí vamos a salvar. Guardar partida para no pegarnos tantos piques y toda la weá. Ya, aceptar. Ya, vamos a adelantar el tiempo hasta las 12 de la noche. A ver. Hasta tarde, hasta medianoche. Y va a aparecer el flight. Ya, ahora. Y ahí está el cume mierda, ¿cachai? Miren, el weón va, va todo. Va todo oculto, ¿pobre? Como si nadie pasó frente mío Como si nada Ah, otra cosa tengo que hacer Voy a sacar la coraza Miren, ahí está el weón. Yo sé que tenía que estar con el traje de... De kimono Bueno, entonces ahora el weón lo que va a hacer va a ir a robar Miren, observenlo. Miren el weón, ahí va. Encima está cagado ese ¿sí, weón. Cacha. Ahí robó agua el weón. Y ahora hay que interceptarlo. Hola, Coeli. Hola, ¿qué estás haciendo ahora aquí? Estaba preocupado por el refugio y tuve una pesadilla. No pude volver a dormir, así que pensé en dar un paseo para relajarme. De acuerdo, ¿Ha visto a alguien más por aquí? Lo siento, pero estoy buscando al ladrón de agua y necesito ver lo que llevas No me toques, no tengo nada y ahora déjame en paz De acuerdo, lo siento, ¿preferís tener una bala en la cabeza? Vale, vale, no tengo nada que ocultar, busca tú mismo Pero ¿y por qué me ataca, weón? Si le dije al weón a ver... ¿Qué puedo hacer? Hagamos algo Cargar partida Vamos a poner el kimono El inventario, vamos a sacar esto Vamos a equipar las armas primero O oh, no, las vamos a dejar puestas Vamos a poner un arma normal Y ahí ahora vamos a poner que sean las 12 de la noche Ya, hasta la medianoche Y ahí apareció el buen ladrón La música de fondo acuática va. Vamos a esperar por acá O vamos a quedarnos aquí Hay que esperar que el weón haga su ronda acuática. Y que nos robe el agua. Lo extraño es que le hablé lo correcto, pero... Lo ideal es no, no matarlo, ¿cachai? Y ahora yo hablo con él. Hola, Koeli. Hola, ¿qué está haciendo aquí? Está... Eh, ¿Has visto a alguien, alguien más por aquí? Ya ando buscando ladrón. No me toques, no tengo nada. De acuerdo. ¿Prefieres tener una bala en la cabeza? Vale, vale, no tengo nada que ocultar. Búscalo tú mismo. Ah, perfecto. Gracias por solucionar el caso. Está, no sé qué onda. Está asustado. Gana mil puntos de experiencia. Es eh, súper. entonces ahora que ya... Gané mil puntos de experiencia más, vamos a ir donde el supervisor y le vamos a entregar el chip de agua. ¿Encontraste el chip? Sí, pero creo que deberíamos discutir un poco más la posibilidad de la gente que abandone el refugio. Eh, bueno, lo voy a decir eso. Ya, eh, desde luego eh, te has ganado ese derecho. Pero preocupémonos un mono antes de la supervivencia. Dame el chip y discutiremos eso cuando entregues este tu informe. Es justo. Okay, okay. Vamos a ver un momento. You've, you've saved us. You've done it. De nada. Vale. saved the nivel y vamos a dar nuestro informe. Necesita habilidades científicas para obtener datos útiles de determinados. Ya, a ver, vamos. Tal vez ciencia. Perfecto. La ciencia es lo que ocupa el computador. Ahora vamos a hablar con el viejo. Ya que dejé mi informe. Y vamos a aumentar también nuestra nuestras habilidades de personaje. Habíamos hablado de las armas de energía que me interesan. De a poquito las vamos a tener leveleando más, no más Sería todo, ¿no? Ya, 66 el máximo Vamos a hablar con el supervisor Con el super supervisor Del refugio Que ahora ya tiene mi informe Y lo leyó Y va a quedar loco con lo que yo vi afuera Porque este viejo weón nació aquí en el refugio Y... Su vida es aquí Veamos, aquí está el viejito. O sea, hizo un buen trabajo, pero el viejito está preocupado. ¿Y por qué? ¿Las miolas mutantes? He hecho algunos cálculos y, bueno, well, he llegado a una conclusión desagradable. ¿A qué conclusión desagradable llegaste, Van? La población mutante es mucho más grande que se podría esperar por crecimiento natural o mutaciones. Esto me lleva a creer en, no lo entiendo realmente, pero Efectivamente Claro, alguien está generando mutantes allá afuera A ver, repítemelo más claro ¿Qué quieres? Sí, pues alguien está haciendo mutantes ¿Y ahí qué quieres que haga? Ya voy a tener que buscar el laboratorio Y matar a los mutantes otra vez la brecha, amigo mío. Ya. No am yeah. A ver y si le vuelvo a hablar. No, aún no se destruyó. Ah, aún no, pero tengo buenas pistas. Ya. Nos despedimos de estas nenas que están acá en el refugio, están muy guapas. Y gracias a ellas en el Fallout 4 hay muy bueno gráfico. Nos juntamos con mi perrito albóndiga. Voy a ir al piso 2 a buscar a mi amigo. Ok, lo necesito nuevamente. Ya, estamos con mi amigo. Vamos a salir de acá. Vámonos. Acá está la salida. algo de raciones no queda por acá ¿eh? venga, ahora no se empana y aquí estamos nuevamente de donde partimos mandándonos afuera del refugio para una nueva misión que es ir a matar eh, la la sala química o la, la productora de mutantes ya, donde producen a los mutantes ya, llegamos hasta acá nomás estimado, este sería el tercer episodio terminado de Fallout eh, en nuestro próximo episodio vamos a ir a ver dónde crean a los mutantes o creo que vamos a ir primero a, a visitar a la hermandad de acero donde me voy a conseguir mi mega traje ya la mega armadura que me encanta tanto y vamos a ir a hacer pedazos a esos mutantes weón, para acabar esta historia ya, aunque no quede ahí pero de eso va a tratar el próximo juego El recuerdo aquí en Fallout ya estimado les dejo muchos saludos y gracias por seguir viendo el, el channel nos vemos en el otro episodio, un abrazo